Han demostrado eh, que tienen mucha efectividad, que van a ayudar eh, a mantener eso, esa, esa diseminación de casos y por ende el control. En, en las Américas eh, tenemos todavía eh, unos, un, unos números muy altos, por ende tenemos que asegurarnos de que eh, se mantengan todavía muchas de las medidas y por ende también que las vacunas que estén disponibles se utilicen lo antes posible. Ha sido tan exitosa que yo lo diría que es de una manera sorprendente el éxito que ha tenido eh, estas vacunas. Eh, lo efectivas eh, que han demostrado y lo seguras que eh, continúan siendo. Eh, son realmente una de las herramientas que nos sorprendieron de una manera, como dije anteriormente, pero también, más importante, que nos van a ayudar a salir del otro lado de esta pandemia. Realmente que teniendo los medios, teniendo eh, ahora el WhatsApp, el Facebook eh, o cualquier otro medio de de medio social, eh, que eh, al tener esa información a la mano, eh, no acudamos a la información eh, que sea confiable de entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, eh, el mismo Ministerio de la Salud. Eh, el Ministerio aquí en Paraguay ha hecho muchos esfuerzos. Sabemos que tenemos mucho por mejorar. Eh, eh, hemos aprendido con otras epidemias como por ejemplo con el VIH que se demoró mucho en poder llevar de una forma adecuada los antirretrovirales eh, a través de varios canales como el G7, el G20 sabemos que los Estados Unidos no es el único eh, que necesita aportar los Estados Unidos eh, es actualmente el país que ha, ha contribuido o ha donado el mayor número de vacunas a nivel global, eh, pero sabemos que hay otros países eh, que se han comprometido y esperamos que continúen con esa promesa. Ya. ¿El, ¿El final de la pandemia está cerca o está lejos de, de un subanálisis? Bueno, eh, yo soy una persona optimista uh -huh. y al tener la herramienta eh, y tener la solución en nuestras manos, eh, creo que está cerca. Pero eso depende de nosotros, uh -huh. de qué tanto, eh, porque no depende de una persona, no depende de un país, depende de todos que trabajamos en conjunto para realmente ponerle fin a esta pesadilla. ¿Los antivirales podrían llegar a ser tan malas y tenerlo una solita que las vacunas? ¿Los antivirales que se están desarrollando? ¿Consigua usted en el zona si son, ¿qué perdones? Diversas eh, y a través de los resultados creo que eh, se continuará a, a demostrar eh, los beneficios que se están eh, llevando en unos estudios tan rigurosos que, que, que se están ejecutando y las vacunas que se están utilizando actualmente son las vacunas quizás en la historia que más análisis se le han hecho y continúan demostrando una gran efectividad, eh, demuestran que son muy seguras, por ende teniendo eso en nuestro arsenal creo que va a ser eh, la, la solución para terminar con esta pandemia.